Don Juan Pastén ya está en nuestros estudios. ¿Cómo le va, don Juan? Buen día. ¿Cómo está? Placer saludarlo, licenciado. Hoy se viene una muy bonita jornada. Tres equipos bolivianos participan, dos en Sudamericana y uno en Copa Libertadores de América. Curiosamente, los tres partidos van a las seis de la tarde, a Por la supuesto. misma hora. Entonces, imagínese. Bueno, tendrá, a, habrá que ver, habrá que escoger uno de ellos, ¿no? Por supuesto, los atigrados van a escoger el partido de ellos, los orientistas igual, y, y los pluministas. ¿Qué hacemos los bolivaristas? Esperar ¿Sí? a que les den mañana. <risa> Sí. ¿Eh? ¿Cuál vemos, pero ¿Qué le digo hoy día ¿Cuál vemos, no un, Unos pastelitos y un app y, y, y, y siéntense a esperar y no aguantamos, ¿no? Hasta mañana Hasta mañana Hoy a seis, uh, seis de la tarde, ¿no? Seis la cita de, la de los tres partidos Temprano, nosotros partimos a las cinco de la radio, así es que vamos a estar transmitiendo todo eso Pero vamos a la victoria de Bacalíes. Ayer en Cobija, el equipo de Bacalíes le ganó por tres goles a uno a Palmaflor, 3 a 0 Le ganaron el primer tiempo con un dominio impresionante sí. eh, Pudo haberle hecho 5 o 6 El primer tiempo, imagínate ¿ya? Y el equipo del Trópico no, no levanta la cabecita En el segundo tiempo Yo no sé si, si el equipo se acomodó O es que el otro dejó de jugar con tanta ventaja Además le fue expulsado El lateral derecho Del equipo dueño de casa Jugó con uno menos Y bueno se vino, nomás la debacle, 3 a 1, resultó el partido, se jugaron 10 minutos de adición. ¿Le salió barata entonces a Le salió, Fagner, sí, le salió barata. Yo no sé qué es lo que pasa, eh, pero ayer yo creo que el técnico se ha dado cuenta que Melgar, el 9, que decían que venía de Boca, que esto, que el otro, boliviano él, eh, que anduvo, tuvo un pasar por otros equipos, no jugó nunca y, y no, no le sirve de 9. Eso sí lo tiene claro. Y que la defensa, él insiste en jugar contra. Tres en el fondo que no saben jugar porque queda muy descubierto, es un equipo que trata de apretar alto y al apretar alto, eh, bueno, deja muchos espacios entre el último hombre y el portero. Entonces eso es aprovechado, fíjense, una pelota allí, habilidoso los deja mano a mano. Esa defensa se dejó barrer. Es increíble, ¿no? Dicen que ahora el, el, el Mina va a estar para el próximo partido contra Orwell, que se va a jugar en el estadio en el trópico pero sigo pensando este es un equipo que juega sin volantes de contención que, que se defiende con la pelota pero cuando la pierde ese es el problema mira esos son los pelotazos que les mete entonces cada pelotazo es es una jugada cierta de gol ¿por qué porque deja muchos espacios además los defensores no son son tan aptos ¿no? en el mano a mano, entonces por eso que siguen teniendo dificultades este es el gol que demoraron siete minutos en verificar si era gol o no era gol cuando a simple mirada aquí está, ve, ve la jugada toca, el jugador está habilitado ahora, que parece que está muy solo, bueno, hay cosas que parecen pero que no son te quedó la cosa 3 a 1 fíjese usted hay una orfandad defensiva. Eh, y además no son aptos. ¿no? Claro, más allá de la orfandad. Es... Son malos. Claro, eh. se dejan regatar muy fácil, sí, ¿no? Sí, un, un, un amague y ya está. Eh, lo sentaron de nalga, ¿no? O sea... Todo les entra por y todo yo, lado. Sí, y además el técnico lo tuvo a roja en el banco. Yo no sé por qué no nos lo pone a roja de entrada. O sea, hay, hay muchas cosas que. Que yo creo que el técnico, si Olway le gana el, el partido este fin de semana, en su casa va a tener problemas familiares y va a tener que irse. ¿Cómo está Palmaflor en la general? Tercero. Pero si ganaba ayer, hubiera quedado ahí, ahí, ahí. claro uh -huh. Entonces, semejante esfuerzo que hace la gente para que el equipo... Cuando pierde, pierde por goleada. Mm. Ese es el problema, ¿no? En fin, pero yo creo que al técnico hasta el domingo, hasta el sábado, perdón, que se juega el partido, está tranquilo. Si pierde, va embora con la tambora. Bueno, todavía tiene para respirar unos días. Eh, hoy día es martes. martes. Miércoles, jueves, viernes, tres días. Yo que él voy haciendo la maleta. ¿Sí, usted cree? Sí, porque yo no creo que le gane a Olway, con todo respeto. Ese Pisano es un muy buen jugador, pero... Yo te digo que es mejor que el colombiano que tiene Strong. ¿Y qué está faltando? ¿Acomodarlo? Le falta, equipo, le falta equipo, le falta un nueve de punta. Imagínense que ayer el cortinero Álvarez, mm. que jugó en otra posición, fue la mejor figura del equipo. O sea, para que tengamos una idea, si ese Wisterman era flojo, dejado, ¿será que en la edad ya? Y se dio cuenta de que hay que ponerle más entusiasmo a esto. Ayer fue, para mí, lo mejorcito que tuvo el equipo con pisano Pizano. ¿no? Imagínense si sí, eso fue lo mejor. Sí, imagínese. Bueno, vamos a qué dice Biestrongues. Esto decía el técnico Rescalvo sobre el juego de hoy. Para poder competir este tipo de partidos tenemos que, que estar a un gran nivel en todos los aspectos. No solo en la parte, en parte del juego, sino también en la parte mental para poder superar las dificultades que el, el encuentro nos va, nos va a ir eh, mostrando durante esos 90 y pico minutos que, que dure el encuentro. El rival tiene intenciones similares a las de River, un equipo extremadamente combinativo, probablemente sea el, el, el equipo del fútbol brasileño que mejor construye los inicios de juego, con lo cual esas, esas variantes que ellos tienen para, para iniciar, para poder ir avanzando en, en diferentes zonas del terreno de juego, eh, las hemos analizado, hemos, hemos tenido muy en cuenta... Eh, ...dónde queremos llevarlos, dónde queremos limitarlos... ...qué jugadores queremos que no inicien... ...y a partir de ahí pues intentar... Eh, ...jugar con una gran personalidad... ...sobre todo cuando tengamos el balón... ...porque no podemos estar todo el partido defendiendo... ...tenemos que también tener el balón para poder hacer eh, daño al rival... Eh, ...tenemos dos, dos bajas importantes como la de, la de Luciano y, y la de Chura... ...pero eso no, no podemos quedarnos ahí... ...pensando que, que, que no están, tenemos que buscar soluciones, eh, te, para eso hicimos una plantilla eh, competitiva... Eh, ...con dos jugadores por puesto que tranquilamente los pueden jugar, y, igual que ellos eh, no han podido viajar... ...seguramente habrá otros dos jugadores que tendrán las mismas ganas y la misma ilusión de afrontar este partido... ...teniendo la oportunidad de jugar, entonces eso para nosotros nos deja mucho, eh, nos deja muy tranquilos porque sabemos que, que en ese aspecto los jugadores que van a estar van a, van a dar todo, lo van a entregar eh, al máximo en cada, en cada balón. Y, y lo bueno que también hemos tenido tiempo para trabajar este partido. Eh, no hemos tenido partido entre semana que eso nos ha ayudado a, a plantear diferentes escenarios con diferentes jugadores y eso nos, nos abre un abanico de posibilidades. Ahí está, nos Ahí está abre un abanico de posibilidades. Pues abre... Está todo, todo listo. O sea, la idea está. Eh, ¿Qué ha eh, dicho? Me puede fallar algo, pero... Pues, <risa> pero va a ser no está. Lo tengo todo fríamente calculado. Ursino no está porque está lesionado. Se lesionó el otro día eh, un, un tironcito en eh, el partido con Royal Pari No fue jugada. O sea, el tipo arrancó y... Es que no un nada. esfuerzo y... Ahí está. Es, es cuando un mal movimiento. Viejo. Cuando sos viejo, pues, ¿no? Claro, ya. Pues. ¿Eh? ¿Cuántos ya es, Cerca de los 40. 35 ¿eh? más, yo creo, ¿no? Imagínese. Eh, pero eso le da pie al técnico para poner a su cuate. Isnaldo. Yo no lo he visto jugar a usted, pero por los antecedentes que tengo, dice que es primo hermano de Isnaldo, fulerazo como él. <risa> Algo. Eh, ¿no? Entonces. Eh, por eso lo va a poner. Entonces, eh, no va a estar. Eh, chura, Chura tampoco es un fenómeno, pero es un tipo que te juega, marca, es joven y, y no va a estar en el medio porque está lesionado el argentino que debutó en la selección. Pero no sé si tienen la ¿La no, tiene la alineación. ¿La tiene posible? No, acá no eh... la tenemos. A ver. Si vamos a ir buscando La para línea ver. de cuatro, no, no hay. Ahora, bueno. yo, ahí aquí ya está, gracias. Eh, Strong y Fluminense. Eh. Ahí está. Triberio va en portería. Mm. Ya. Perdón, pues, no, no, ay, no, no. Me, me volví loco. Vizcarra en portería. Me volví loco. Sí, me, yo también puse, cuando lo escribí sí. dije ah, Portería. Lo único que falta es que el ese juegue juegue portero. Vizcarra en portería. ¿Ya? Castillo y Jusino son los dos centrales. ¿Ya? Roca por la izquierda y Arrascaita va ahí por derecha. Eh, ahí lo ponen a Chura. Ese es Chura, pero Chura no juega. Isnaldo. Ese sí, y Naldo va a ir por la izquierda. ¿ya? Quiroga, Ursino tampoco juega. Ahí va un otro colombiano que es el volante central, que va a debutar. Está desordenado eso. Ese parece que lo hizo alguien que no sabe fútbol. Sí, pero este es, es, es, el, es la alineación versus Fluminense, será un, un fake. No, no, no. Lo que pasa es que eso lo hace cualquiera, ¿no? Lo, lo hicieron, lo hizo cualquiera. Eh... ...que tiene que ver, ¿no? Ah, lo que ha querido... Sí, eh, pero la, a, atrás en el fondo va a jugar Roca... ...Castillo... ...Jusino... ...y el otro lateral es el que viene... Yo, ...yo soy mortal para, para, para los nombres... ...Torres, Torres es... ...línea de cuatro... ...Quiroga, el otro colombiano, el Moreno... ...Ortega más arriba... con Isnaldo y Triverio... ...es más o menos la alineación... ...que va a jugar... Yo, esa es la canción que quisiera, porque yo lo pongo arriba a, a, a Rascaita, ¿me entiendes? Pero bueno. sí yo eso digo, a rascaita tiene que estar Es que el arriba, otro día des, lo puso de lateral. Y según él, según él, el tipo rindió, entonces lo va a volver a sacrificar. A ver, yo acá estoy revisando y tengo la posible alineación de The Strongers. Uh -huh. Esa es más o menos la alineación del equipo. No creo que varíe mucho. ¿Ya? A ver, pero en fin, ya aparecerá la, la, la alineación. Voy a sí, vamos vamos a, a ir con Oriente Petróleo, ¿le parece? A ver, ¿qué dice? Porque en vez de, esa de, de darme luces, me confundió más todavía. Sí. sí. <ríe> Villalba, sin entrenador, Barro Lipaniagua dirigiendo, Oriente jugará con Bragantino. Escúchelo a Villalba. Sí, la verdad que ya nos tocó un partido de Copa, ahora nos no toca el segundo partido, ¿verdad? ahora hay que dar vuelta a la página de lo que pasó en el campeonato local y tratar de enfocarnos ya en el partido del martes que va a ser un partido lindo, un partido duro también de jugar y tratar de ir a buscar los tres puntos. El partido pasado sufrimos mucho, eh, no se nos dio las cosas, pero ahora, como te digo, hay que tratar de dar vuelta a las páginas, trabajar en, en, lo que, en los errores que tuvimos, tratar de mejorar algunas cosas y viajar eh, a buscar los tres puntos, como te dije. que Bragantino viene de ganar en el Brasileirao, de debutando 2 a 1. La verdad sí, sabemos que es un equipo jodido, es un equipo que siempre... Eh, tiene buenos jugadores, jugadores rápidos, entonces sabemos que el fútbol brasileño es dinámico, entonces va a ser un partido difícil. Nosotros no estamos pensando mucho en lo que ellos van a hacer, nosotros tratamos de pensar en lo que nosotros podemos lastimarle y tratar de llegar bien para ese partido. Con la experiencia que tenés a nivel personal, porque has jugado en el exterior, hay que estar enfocado 100% en ese partido. La verdad sí, sabemos que partidos de Copa son diferentes. Eh, un error te puede costar un partido, entonces... En todas las líneas tenemos que estar concentrados y tratar de buscar los tres puntos, como te dije. Ahí está Oriente Petrolero, que no, no tiene director técnico, ¿renunció Sánchez? ¿Renunció o lo renunciaron? No, se fue, yo creo que esto no daba la situación. Lo han conversado con el presidente del club y se terminaron yendo, ¿no? La presión era muy grande. Entonces, finalmente, decidí que se vaya. Eh, es posible que sea Hoyos el técnico, casi seguro. ¿Ya? ¿Se recuerda a García, el que era volante de... ...de Bolívar... ¿García qué? García, el volante, el grandote... ...el que lo, lo vendieron, ¿se acuerdan? Lo vendió Bolívar... ...y se armó un, un escándalo... Eh, ...relacionado con el tema de la venta... ...era un jugador de Tawichi y de Bolívar... Ya, no, no. ...y lo vendieron... ...y... ...bueno, él es... Jugó en la selección también García... ...el cabezón... Eh, ...él es muy amigo de Hoyos... ...cuando mm. estaba Keiko... ...en la directiva... ...el anterior presidente... ...él le acercó a Hoyos... ¿Eh? él le acercó a Hoyos uh -huh. eh, y se lo acercó y lo contrataron la primera vez cuando vino Hoyos y después se acuerda que Hoyos va a dirigir la selección boliviana, hace un par de partidos, creo que tan mal no le va, y lo llaman de Chile y termina dejando votar la selección entonces él acerca, y la persona que me contó a mí que podría ser es gente que conoce el tema me dice, lo va a recomendar lo va a recomendar, me dice eh, García. García se lo ha recomendado otra vez a a Arraldes. Así que creen que puede ser. Podría eh. ser, pero les da la economía como para contratar a Hoyos. Sí, no, no, son técnicos. Además, no tienen trabajo. Hmm. Eh, entonces, son técnicos que no tienen laburo. Entonces eh, Sánchez ganaba 12.000 mensuales. 12, para él solo, pero el cuerpo técnico cobraba 25. Un 12 37. por 12... Sí, son 120 mil más 24, 144 mil dólares ganaba anual. No, Sin sí, contar play, pitos y flauta. Sí, 120 más 24 son sí. 144 mil dólares. dólares. Eso Al es lo año. que costaba por año mm. durante los últimos tres años que fue técnico el, el señor Sánchez. Bueno, la posible. Vizcarra en portería. Castillo y Jusino, los dos centrales. Arrascaita y Carlos Roca. Ya. El otro lateral. Ya. Álvaro Quiroga. Me siguen dando a mí Urcino, pero Ursino no viajó. no Por eso, eso digo. Álvaro Quiroga es lo que nosotros tenemos entendido. Álvaro Quiroga. Y ahí es donde va el, el, el otro colombiano, el moreno, que dicen que es aguero central. Y que después termina jugando como, como volante de contención. Eh, pero lo va a poner a su cuate, Isnaldo. Y arriba va a jugar Ortega. Ortega con... Y esa sería la... Es lo mejor que tiene yo, yo en vez de Isnaldo A ver me pongo a buscar quién te puede servir Porque necesitas a Alguien que marque Ya Porque se nos van a venir Claro no, se van a ir con todo Y hay que aguantarlo no Oriente podría formar Frente a Bragantino Hoy con Wilson Quiñones Soleto Gutiérrez Los dos centrales Verdecio Sandoval Los laterales Sampuero Rojas Cristian Árabe Cristian Álvarez Erwin Sánchez y Jonathan Cristal. Bueno, si le ha ido mal acá, pues ya se, va, se pone más difícil de visitante para Oriente. Es mucho más complicado, ¿no? Eh, va a jugar con un solo delantero, pero si va árabe... Uh -huh. Bueno, Rolipaniagua sí es fiel al principio cuando él jugaba fútbol. Él fue un puntero de esos rapiditos y además con definición. Porque hacía goles el, el, el tiburón. Entonces, algo parecido a cómo juega, es que uno cuando juega tiene una idea, es lo mismo que intenta plasmar cuando es directo técnico. Entonces yo creo que va a jugar con el corredorcito, con el rapidito que es Cristian Álvarez, con Cristaldo para que llegue acompañando y los otros dos los va a poner allí eh, para que espíen y no dejen pasar a nadie, ¿no? Bueno. Yo pensé que podía jugar con un solo delantero, pero mira que va a jugar con dos, árabe y cristaldo. Y el resto a defender, ¿no? Bueno, no Ese va a haber más que menos. aguantar, en, en los tres partidos van a ser sí. los partidos... De Robles bandas. es el que va en reemplazo de Ursino, Robles, Carlos Robles, que es un jugador colombiano grandote. Lo ha ido poniendo él, uh -huh. ya, a ver cómo les va. Bueno, ojalá que dé resultado, porque es, sería el momento, el peor momento para fallarle a la defensa. Sí, cómo no. El arquero anda bien, ojalá que mantenga la regularidad. Sí, ¿Ya? está pasando por un muy buen momento, Viscas ¿Y Blooming? ¿Para qué vamos a hablar de Blooming? No? ¿Con qué juega Blooming? Con News el Rosario, a las 6 de la tarde también. Pero bueno. Pero las cosas más significativas de lo que pasaron en la jornada del domingo fue lo que pasó ayer con el técnico, ¿se acuerdan de los perros que nos mostramos aquí? no oh, sí, sí, sí, sí, sí. ¿Y en qué terminó eso? En nada. ¿Ahí no más nada. Él argumenta de que... Eh, bueno él se hacía el, el mártir, la víctima. ¿Habló, hacía... ¿habló el técnico? No, no, no habló. Ah. No hablaba, no hablaba, yo no creo que hable. ¿no? Claro. ¿Con qué cara? ¿Con qué cara? Entonces yo no creo que hable. Pero. A ver qué es lo que pasa. Wisterman tiene complicado eh, en la posición en la que está. Porque ganaron los pandinos. Los claro, no venían, no sacaron un puntito. ¿eh? Entonces van sumando. Y los otros ¿Y no la suman. tabla? Aquí la a tengo, ver, a ver. Ahí está. Fíjese, Bolívar como habíamos dicho a la cabeza, a la parte final. Bilsterman queda último. Sí señor. Si hoy terminara el campeonato, quiénes son los, los últimos dos que descienden? Uh, Bilsterman y Blooming. Sí señor. Chao. Claro, quien vería esta, esta tabla y no conocería del contexto se sorprendería totalmente ver Blooming y Bilsterman. Ya, uno jugando Copa Sudamericana y Además. el otro con qué sé yo. Que es el último equipo boliviano que anduvo bien en Copas Internacionales. ¿no? Este, Entonces, cambia? la gente está fastidiada, ya sí. se pudrió con el técnico. Porque el técnico, sí. yo vengo a poner un grano de honor, de, de, de amor a este equipo, le traigo paz. ¿no? Que pacificador, se puso el guacho sí. también. ¿Qué, qué pasa? Que que que estaba cobrando 13 mil, está cobrando 13 mil dólares. La planillita esa que sacamos nosotros, 13 mil. Entonces, ah. a ver, dígame. Es mucha dosis. Sí. Ahí está, a ver si podemos. A ver, Carlito, ¿conseguiste una? Vemos acá, tenemos. La opción, Pamelita. Te digo, Carlito, ¿conseguiste una? Y me manda el teléfono a una amiga. No, Carlito, <risa> la tabla. ¿eh? Una tabla. Ahí está lo que les decía. Si en este momento. Sí, señor. Terminaría el campeonato. Chao. Esta sería la realidad, ahí está. ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Chao, Bill Sherman. Chao, Lumi. Pero bueno. perfila esto como ¿Perdón? Perfila esto como A mantenerse así como lo ve usted. ¿Por qué? Pero, o sea, Amore... Bacaríes, ba Guavirá, que se dio libertad, viven de la desgracia ajena. Porque si bien es cierto, ellos no suman, pero tampoco suman los demás abajo. Entonces, un punto que sumen les permite ir despegándose. Yes. Es lo mismo que pasa con nuestra selección. Cuando jugamos eliminatoria, ¿te acuerdas el, el año pasado? Eh, no, estamos en zona, sí, pero nosotros vivíamos de la desgracia ajena. Claro. O sea, Uruguay no ganaba, venía mal, entonces no sumaba. Ya, eh, tampoco nosotros sumábamos, sumábamos uno y quedábamos más cerquita, pero nunca como para hacerle daño. Eh, otro que no sumaba era Colombia, ¿se acuerda? Claro, también. Entonces, eh, y que nos generaba eh, alegrías. Claro, entonces <risa> la desgracia ajena a nosotros nos provoca satisfacciones. Claro. Algo más o menos parecido le está pasando a Bacaríes Guavirá y Libertad Mamoré. Claro, que ¿Por se qué? alegran con lo que le pasa a Blooming y a Bilsen. Claro. Ojalá que no ganen nunca, ¿no? Sí, porque Gran Mamoré no está muy bien, menos. Guavirá menos. Mamoré sacó un punto. Ahora Guavirá va a haber cambio de entrenador, no sabemos quién va a ser el técnico. Se va el técnico. Es la primera vez que Guavirá dicen que invirtió tanto dinero y absolutamente para nada. Y sí, el claro. inicio de campeonato dicen que iban a ser campeones. Lo mismo pasa con Aurora. Entonces, esto es medio complicado. Bueno, bueno atentos entonces. Transmisiones hoy día, sí, hoy, hoy simultáneas, día... de los tres partidos, ¿cómo va a ser? Sí, le vamos a meter los tres. Bueno, vamos a seguir Strong. claro Y ahí, al otro lado, vamos a estar también... Informando de lo uno. que va pasando, sí. ¿no? La invitación, don Juan, para que la gente nos siga. Así es, yo voy a hacer el de Oriente. Mi compañero va a ser el de Stronges. Está bien, veo ¿Por qué no usted de Stronges? No, porque yo quiero ser el de. La cabeza del Deportivo tendría que estar con la Copa Libertadores, no puede estar en Sudamericana. Por favor. Es por razones de estrategia. Y, y Liliker. <risa> va, va, va, va, va a ir al otro lado, que va a ser Blooming. Ese va a gritar gol a cada rato. Sí, a va. ver, ojalá que nos vaya bien. Ojalá, sí, ¿no? Ojalá. Vaya. Ahí hay una stronguista. El señor Romero, ¿no? Sí. Que ¿Sí tiene actitud de bluminista? No, no, no, no. Sí. ¿no? Sí. ¿Orientista? Sí. Eh, eh, ¿Dónde nació usted pues? Claro, en Camiri, sí, Entonces, de Oriente que, Petrolero. Que, que, que, ah, bueno, Camiri que y, es. Y, es y, capital petrolero. Que, es que por... el Capital Petrolero, Oriente Petrolero. Entonces. <risa> ah, bueno. Es o sea, que él, él, dice, cuando uno le habla de fútbol, le dice, no sé de fútbol. Entonces sí. yo digo, por ahí nomás viene de Camiri y le va a Blooming. No, no, no, no, no, nunca. Es un, es un problema de, de, de genes, ¿no? Claro, eso es automático. El camineño no puede ser nunca hincha de Blumin. No, imposible. ¿No hay un camineño bluminista? No, no hay pues ningún. no, nada que ver. ¿No? ¿Nada? A a ver, ver. No. Levantamos vale. entonces, sondeo, por ahí alguien que nos escribe y nos dice, epa, no, yo soy camineño y apoyo Blumin. Por ahí no, alguno. No, no, claro, no. puede ser. Son hinchas de Oriente Petróleo los camineños. Sí, siempre. Siempre. siempre. 100%. Y, y luego vienen para la capital, como dicen, ¿no Vienen a la claro. par y aquí... Terminan Aquí hinchas de Strong. Bolivaristas. No, no, es Strongista, ¿no? Claro, claro. Lo que pasa es que Oriente se parece más a Die a, a Strong por la forma del juego. Es un equipo que va arriba, batallador, que te mete, que te pone, que te aprieta. Y es lo mismo que es Strong. Eso es Strong. Es Strong no es de, de, de juego bonito últimamente, está jugando más bonito que Bolívar, que juega en los pelotazos tipo Tigre. Entonces, ese es un poco, ¿no? El equipo batallador. El de la Eso. garra, el que gana al Luis. Sí. Los últimos minutos. Sí, pero con la bendición de... Pobre Oriente, 25 campeonatos, que no sale campeón, ¿no? Sí. Pero está bien también, por eso lo comparo también con el tigre. Hace cuánto que salen? segundo, segundo, segundo van bueno, Son bien parecidos <risa> a, <risa> al tigre. Que le vaya bien, don Juan. Cuídese mucho. Viste, ahora, ¿viste? ahora nos dio, ¿no? Me dio a mí, ¿Qué? a la yugular? Que le vaya bien. Un placer. Cuídese mucho.